Despertaba el 24 de agosto de 2010 con terribles noticias de que en un rancho de San Fernando, en Tamaulipas, México, fueron encontrados 72 cuerpos de personas migrantes, en su mayoría con nacionales hondureños, pero además provenientes de Guatemala, El Salvador, Ecuador y Brasil. Para mí, un periodista recién iniciado en la profesión, con apenas poco más de un año de ejercer el periodismo, el reporte que se daba a primera hora en los noticieros sobre estas víctimas me sacudió profundamente. Pocos días después fui asignado a cubrir la repatriación de los cuerpos y enviado desde mi ciudad San Pedro Sula a la capital Tegucigalpa. Al llegar donde se encontraban las familias, pude sentir de inmediato que el ambiente era tenso como quien espera un cambio de realidad, como quien espera que la noticia sobre el fallecimiento de un ser querido no era más que un error, una broma del destino, un malentendido. Nadie te enseña en las clases de periodismo cómo abordar a las personas en momentos tan críticos y dolorosos como el esperar la llegada del cuerpo de un familiar, que lo dejó todo atrás con la ilusión de poner su vida a salvo y garantizar un mejor futuro para sus familias. Esas palabras de una de las familiares de las víctimas quedaron por siempre grabadas en mi memoria. Para mí ha sido triste porque tantos días se han esperado a nosotros, verdad, todas las noches velándolo. Y, y nada, verdad, pero ya voy. Yo me siento alegre por una parte y triste por otra, verdad. Porque yo espero que no sea él. Y la expectativa de que no fuera él, de que no fueran ellos, de que no fueran sus familiares, imperaba en la sala. Para nosotros ha sido una espera muy larga. Cada día nos dicen que oh, el tal día viene, después nos dicen otro día. La verdad que nosotros ya estamos desesperados. Y tristemente la espera no acabó ahí. Una década después la incertidumbre continúa. Desde el hallazgo de los cuerpos hasta la repatriación solo pasaron pocos días. Los féretros llegaron sellados con instrucciones de no abrirlos, con una hoja blanca con el nombre y escasos datos sobre la identidad de las víctimas dejando en mí, en mi camarógrafo, en otros periodistas, pero sobre todo en las familias, muchas preguntas que hoy siguen sin ser respondidas. El 17 de agosto de 2020, hace unos pocos días, se publicaba en los diarios mexicanos que Rosario Piedra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se negó a recibir a familiares de los 72 migrantes. Eso solo deja en evidencia la burocracia que empaña un proceso coronado con una década de impunidad. Diez años en los que los estados de origen de las víctimas no han exigido investigaciones exhaustivas en nombre de estas familias que solo anhelan conocer la verdad, obtener justicia y reparación. Incluso cuando las familias de Guatemala han expresado sus grandes incertidumbres sobre la identidad de las víctimas, el gobierno de ese país se niega a la exhumación mientras que México no usa su aparato diplomático para que esto ocurra. Hay omisiones severas en la investigación, la cual dista de ser exhaustiva al ignorar posibles delitos de trata, desaparición forzada y tráfico, mientras que de las 15 personas del crimen organizado detenidas, no hay una sola que haya sido sentenciada. Las personas que han huido de Centroamérica para poner sus vidas a salvo han encontrado en México un estado que no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de protección de personas en contexto de movilidad humana, dejándolas muchas veces a su suerte desprotegidas e indefensas, evadiendo su responsabilidad para brindar verdad, asegurar justicia y reparar a las víctimas y sus familias y garantizar la no repetición.